¿Qué tal perrunis? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso estaremos hablando sobre Trovo Live, particularmente de las cajas del tesoro, las Treasure Box que sufrieron diferentes modificaciones y este video está muy recomendado para la gente nueva que está ingresando en la plataforma. Eso sí, te dejo una etiqueta aquí arriba para que vayas a ver el video de qué es maná, qué es elixir y más o menos te metas en el tema y en el mundo de Trovo. Si ya lo viste, bienvenido a este video nuevamente. Bien, las modificaciones que fueron surgiendo, la más importante que vas a ver en este video es que las Treasure Box tienen su caja de que no participa más del Trobo 500 o sea no sirven para las horas de visualización del Trobo 500 pero bueno este vídeo está más enfocado en los nuevos así que vamos directamente con el primero video. que vamos a tener en cuenta es lo siguiente vas a ir a tu foto de perfil y vas a dirigirte a creador estudio en creador estudio para poder lograr tener estas cajas de tesoro tienes que ir a la sección mi crecimiento y vas a ver unos niveles del 0 al 5 vas a comenzar en el nivel 0 streamear 5 horas y conseguir 20 followers en este caso te recomiendo que antes que hagas tus primeras 5 horas Recuerde colocar el código de referido Voy a estar dejando 6 códigos de referido En la descripción ¿Para qué sirven estos códigos? Cuando vos sos referido o tenés un referente A medida que subas de nivel Vas a ir ganando gemas Las gemas son el dinero de trovo 100 gemas es un dólar Por ejemplo, cuando completes el nivel 1 Y hayas tenido ya instalado tu código de referido Vas a ganar 1000 gemas O, o sea, 10 dólares Vas a tener que completar este nivel Realizando 8 horas de stream Los últimos 30 días Streamear 7 días mínimamente esos últimos 30 días Tener una media de 4 en los últimos 30 días Y conseguir 50 followers para completar el nivel 1 Esto automáticamente te va a dar indicio de que podés llegar al nivel 2 Cuando llegues al nivel 2, cuando completes el nivel 2 Se te va a habilitar automáticamente las cajas del tesoro Aquí abajo vas a encontrar qué es lo que tenés que hacer Streamear 20 horas durante los últimos 30 días Hacer 10 streams en los últimos 30 días Recordá que estos 10 streams tienen que ser sí o sí de 60 minutos mínimo conseguir 300 followers y una media de 12 efectiva en los últimos 30 días. Bien, una vez que llegues aquí, automáticamente se te va a cargar 5000 gemas, 50 dólares. Ten en cuenta aquí en ganancias, puedes revisar cómo son los can. Si vos llegas a 2500 de, de gemas, las puedes cambiar por 2500 de elixir. Esto se va a cargar en tu canal, en tu cuenta, para poder armar cajas de tesoro, por ejemplo. Pero si llegas a las 5000 gemas, vas a poder canjearlos por efectivo. Aquí puedes ver 50 dólares son igual a. 50 mil gemas esto una vez que vos llegues a esos niveles vas a poder cargar tu manera de cobrar aquí puedes ver que son tres pasos en los cuales te dejo una etiqueta aquí arriba que tengo el vídeo de cómo llenar el formulario de pago puede ser en mi caso por ejemplo utilizo paypal y después me lo paso a mi cuenta de mercado pago etcétera también te lo voy a explicar en otro video este mi crecimiento no tiene nada referido a lo que es trobo 500 que es el partner recuerden que esto es aparte esto es ya cuando tengan idea de cómo es la plataforma una vez que completen esto ya van a poder lograr armar sus cajas del tesoro, como aquí bien lo indica. Empieza a armar tu caja de tesoro. Perfecto. en tu canal para poder lograr esto te va a aparecer este logo vas a ver que no, no aparece nada porque porque para poder crearlas tenés que estar en directo vamos a hacer lo siguiente vamos a poner en directo el canal y vamos a ver cómo se activa la treasure box esto apenas inicias la transmisión te va a aparecer enviar a toda tu comunidad que te siguen y también puedes publicarlo directamente en twitter en este caso no lo voy a estar haciendo porque es un video. una vez que logres esto se va a habilitar la caja de tesoro Treasure Box y te va a aparecer un signo más donde puedas clic y te aparece dos opciones la caja comunitaria y la caja discovery como aquí bien te lo indica la caja discovery son por semana de lunes a domingo solamente te dan tres las puedes usar de lunes a domingo no límite de número semanal 3 recomendado a la plataforma y abierto a toda la comunidad qué quiere decir es que cuando crece esta caja va a aparecer en toda la plataforma y le va a avisar a todo el mundo va a ingresar gente aleatoria gente que tenga rol gente que no gente que te siga gente que no y eso que tiene de bueno es una caja de descubrimiento y ayuda a que vos llegues a muchas más personas dentro de la plataforma qué te recomiendo que hagas con esta en mi caso por ejemplo la utilizo los días lunes los miércoles y los viernes hay mucha gente que tiene más tiempo de los fines de semana pero <coughs> pero los fines de semana como en cualquier plataforma de streaming eh, hay menos actividad y no es muy recomendable armarla eso ya es cuenta de cada uno la caja de discovery vamos a verla de esta manera vamos a ingresar mediante mi otra cuenta aquí tengo mi cuenta secundaria la cual contiene elixir esta cuenta es supermod en mi canal y también puede crear cajas de tesoro esto tengalo en cuenta una caja de su mamá de su papá una cuenta creada con el mail de, de su Hermano, y le dan permiso de supermod en su canal, puede crear cajas por ustedes con el elixir que tenga esa cuenta. Tengan en cuenta que pueden hacer cajas de elixir y cajas de maná. Si no sabes qué es maná, no sabes bien cómo es el elixir, te dejo otra etiqueta aquí arriba donde puedes ir a ver el video que es maná y que es elixir. Por ejemplo, Discovery Box, vamos a atraer gente, vamos a atraer gente que entre al canal y interactúe en el chat. Podemos, digamos, next. le next, decimos que bueno, queremos lanzar 50 de elixir, pero queremos hacer varias cajas. Aquí te dice select number boxes, puedes elegir la cantidad de cajas que vos quieras según cuando acá abajo te dé tal de elixir no por ejemplo 20 cajas van a ser 20 ganadores vas a lanzar 1000 de elixir te next y acá el cambio que hubo fue y no se puede más que la, que la tarea a completar sea que te queden mirando cierta cantidad de tiempo antes te dejaba poner bueno que me miren un minuto que me miren dos minutos ahora ya no ahora te deja que la acción sea un follow, compartan suscriban que lancen un cast spell que es un mensaje con elixir un mensaje normal y no el cast spell perdón el cast spell es lo que está aquí puede ser manada puede ser elixir y si no el cast spell es el que hablamos Haciendo. lo que mayormente se recomienda que en las cajas de discovery y en las cajas de comunidad no haya mucha no haya muchas tareas para que haga la persona o el viewer cuanto más tareas ustedes coloquen aquí menos recomendada va a ser por la plataforma eso no se los recomiendo una vez que le dan ok o sea por ejemplo hice un mensaje esto es muy conveniente pueden poner eh, un, un tts que hable el, el bot o le pueden poner a un comando que ustedes tengan pueden colocar la cantidad que les parezca en mi caso les recomiendo no poner muchas tareas puede ser un comando puede ser una frase, puede ser lo que a ustedes les parezca, pero que aparezca en el chat porque esto sería como una acción en el chat como una interacción, y eso siempre suma, tengan en cuenta que las cajas de Discovery Box, la gente que entre por esta caja, la View, no va a contar para el Trovo 500 y apuntas al Partner, tengan en cuenta eso, por otro lado cuando vos hagas cajas de comunidad estas cajas van a ser solamente para la gente que te sigue, la cual va a entrar por medio de tu canal directamente, y eso sí suma para el Partner, entonces una recomendación es, si creas una caja de descubrimiento, crea varias de comunidad para que la gente se quede también y haga más acciones. Por ejemplo, si vos haces una caja de comunidad, le decís de voy 100 delixir, 10 personas que se queden, que hagan una acción que se queden mirándome 60 minutos por ejemplo, y que también lancen un mensaje esto va a ser que haya interacción en el chat, pero también le podés requerir ciertas cosas. Tenga un rol específico en el canal, tenga cierta cantidad de seguimiento 3 días, 4 días, etcétera O que haya lanzado cierta cantidad de puntos de spells de elixir de maná etc. lo más recomendable aquí es el tema de roles ¿Por qué? porque si la persona entra al canal y es nueva y ¿sí? le podés poner que solamente pueden participar las personas que tienen roles específicos lo que vos puedes hacer es crear un rol y que la gente escriba exclamación rol en el chat y obtiene ese rol entonces se queda participando en el canal en el chat y a la vez en la caja entonces vos tenés más interacción para tu canal una vez que realices diferentes cajas de discovery box con el tiempo vas a encontrar que la gente va a entrar sola y vas a tener personas que te siguen porque saben que haces cajas buenas o porque tenés un buen contenido o también Pasa mucho que se quedan porque vos también apoyás a esa gente cuando está en directo. Así que esto es un ida y vuelta. Esta es una pequeña actualización de las Treasure Box para la gente que está entrando en la plataforma y no conoce los cambios que hubo. Recuerden que tienen el disco aquí abajo en la descripción. le vamos a dejar para que entren y nos pregunten lo que necesiten. También les recuerdo que estoy en vivo todos los días a partir de las 18 horas de Argentina. Nos vemos la próxima con más videos sobre Trobo.